Hemos visto una ausencia de las autoridades de salud, el presidente vive ausente, eh, pasó más de 30 días desde que apareció el primer caso y, y eso es impresionante, la verdad. Hemos visto a los, a, a, a los países de Centroamérica, los, los presidentes a la cabeza, los ministros de salud y acá lo que hemos tenido es, es digamos, una información escasa, poco fidedigna. Officially, there have been over 1,400 cases and 55 deaths reported in Nicaragua, but a recent independent study suggests the true death toll could be 20 times higher.